Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Japón de Verdad. El día de hoy les quiero presentar 5 canciones que he elegido especialmente para ustedes. Para evitar problemas de copyright simplemente voy a seleccionar mis 10 segundos favoritos de cada canción y pues los comparto con ustedes, ¿vale? Voy a dejar los links de las canciones en la descripción, ¿vale? Para que ustedes mismos eh, le den clic y puedan escucharla cuantas veces quieran. La primera canción que les quiero recomendar se llama Lonely y es de un artista llamada Mao Abe. Me gusta esta canción porque, bueno primero por la melodía, es eh, un tema como un poco movido a pesar de que el tema de la canción es un poco romanticón. Me gusta la voz que tiene. No sé cómo explicarlo, pero se escucha tan bien como pronuncia pronto las palabras. Yo no sé qué tiene, pero me gusta escuchar sobre todo el principio de la canción. De hecho, ese principio de la canción son mis 10 segundos favoritos de la canción. Y creo que es por eso que siempre me da ganas de, de repetirla desde el principio. Vamos a escucharla. <risa> ¿Qué tal? Espero les haya gustado la canción La segunda canción que les quiero recomendar se llama Ojo porque la canción, el nombre es un poco largo Tujitsuma awaseta... <ríe> <tose> ni lo puedo decir yo <tose> Tujitsuma ni umareta bokura Esta canción es del grupo Amasarashi ¿Qué les puedo decir de esta canción? Es muy diferente a la canción de Mao Abe Todas las canciones de Amasarashi son bastante profundas, tiene letras muy profundas que incluso para aquellos que hablen japonés va a ser difícil, difícil entenderlo. Tengo una, una anécdota muy curiosa con esta canción. Fue la primera canción en japonés que me aprendí de principio a fin. O sea, me gustó tanto la letra que antes de venir a Japón, yo busqué la letra y la escribí en un documento de Word y después imprimí el documento y ese fue mi objetivo, aprenderme toda la canción. Y lo logré, o sea, me la aprendí desde principio a fin y esa es la hora en que todavía me sé la letra y la canto con muchas ganas cuando, cuando estoy solo, ¿no? Vamos a escuchar la canción. <risa> La tercera canción que les quiero recomendar se llama Come Back Home de Katahira Dina La melodía es bastante simple la letra también es bastante simple, entonces si tú estás aprendiendo ahora japonés te recomiendo mucho esta canción porque el vocabulario es muy simple y seguramente vas a, a entender una que otra palabra y bueno, cuando estás aprendiendo un idioma, creo que escuchar música es un muy buen método para mejorar la escucha. Incluso si no estás estudiando japonés, es una canción muy bonita que sirve mucho escucharla cuando te quieres alegrar el día, ¿no? Seguro que más de uno va a estar escuchando esta canción más de una vez, vamos a escucharla. <música> La cuarta canción que les quiero recomendar se llama Fault Finder de Nano Ripe. Esta canción me gusta porque bueno, primero la conocí cuando estaba aprendiendo japonés y estaba de hecho trabajando como traductor para traducir anime. Estaba traduciendo un anime que se llama Glasslip y el ending, no me acuerdo, el ending o el opening de ese anime es esta canción. Bueno, hay algo que te puede encantar o realmente disgustar de la canción y es el tono de la voz de la cantante. Si eres de los que ven anime. Seguramente no vas a tener ningún problema con esto y te va a gustar. Entre gustos no hay disgustos, si te gusta perfecto, si no, no hay problema. Vamos a escuchar esta. La última canción que les quiero recomendar se llama Tube del artista Yuzu. Es muy buena canción, especialmente si estás aprendiendo japonés. Tiene una letra muy sencilla. El título, Togenai Tori, significa el pájaro que no puede volar. Usa gramática muy, muy sencilla para que puedas entenderlo en caso de que estés estudiando japonés. Incluso si no estudias japonés, te invito a que la escuches porque es de esas canciones que te hace cerrar los ojos y, y disfrutar simplemente de la melodía. Si te gustan esas canciones que son un poco más tranquilas, pues esta es tu canción. Vamos a escucharla. Si al menos una canción te gustó, por favor dale like a este video. Y compártelo si tienes amigos a los que también les podría gustar estas canciones. No olvides que si estás aprendiendo japonés o simplemente te interesa Japón, puedes visitar mi blog, puedes escuchar mi podcast y puedes también ver otros videos en este canal de YouTube. Y no te olvides suscribirte a este canal porque estaré subiendo más contenido interesante sobre Japón todas las semanas. Heh <laughs>